El segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de esta provincia, Duarte, condenó a 20 años de prisión a Jonathan Martínez, alias John, de 26 años de edad, residente en el Distrito Municipal La Reforma, en Villa Arriba. Este acusado de matar a Ramón García Acevedo, de 24 años de edad. Yeah. Okay. El Ministerio Público afirma se logró demostrar la culpabilidad del imputado. Bien, el segundo tribunal colegiado eh, declaró culpable al imputado Jonathan Alsequi de haber cometido los hechos en perjuicio de Ramón Felipe García. Fue un hecho ocurrido en el municipio de Villarriba el primero de octubre del año 2017. El Ministerio Público logró demostrar la culpabilidad del imputado por los hechos que presentamos en la acusación. Recordamos en torno a este hecho que ocurrió en medio de una riña originada en un centro de expendio de bebidas alcohólicas, reconocido como Dream Michael en Villarriba. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.